Sí, de hecho la mayoría de los trabajos pues siempre son así, con colaboradores, ya sea en equipo y demás, pero bueno, a nosotros se nos complicaba más por el tiempo, que, que tenemos que estar en el hospital, en jornadas y demás, entonces este, es muy fácil ocupar herramientas como Google Drive, este, donde bueno, ahí podemos estar... Aunque, okay. ahora sí, si no estemos en el lugar, pero podemos estar comunicándonos, haciendo correcciones y demás, entonces eso se nos facilita muchísimo. También tenemos grupos en redes sociales, donde bueno, a veces los maestros este publican, digamos, información o además, o cuando los trabajos ya están realizados, nosotros mismos los subimos y ellos mismos los corrigen de ahí, y bueno, es para todo el grupo y demás. Entonces eso nos ahorra tiempo, se nos facilita y pues estamos siempre como en contacto.